Y estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Y acá estamos con el conductor de Salud Radial, con Emiliano Mayo, que nos trae una visita, ¿no, Emi? Sí, una, una visita, la verdad, como te venía diciendo estos programas anteriores y hoy, que quería sacar al aire porque la verdad que es, eh, en su comercio, en su negocio, en su empresa, es eh, un ejemplo. Eh, todos vimos eh, lo que ha salido en los medios no de los geriátricos eh, de que pasaron en Capital Federal ¿no? y acá en Pinamar muchas veces se subestima a todos los comercios todas las empresas y bueno, uno parte de, de Salud Radial es mostrar que tenemos gente empresaria seria trabajando acá con nosotros es el caso de Marina hola Marina Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas bien? tardes. Eh, bienvenida al Magazine. Gracias por atendernos. Y vamos a decir a la gente, Marina, es la dueña del geriátrico de acá de Pinamá. De la residencia Modelo Ostende, correcto. Muy bien. Bienvenida a la radio, Marina. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, Marina... Bien. En estos días, sí, contame. Eh, nosotros, eh, la idea de sacarte al aire era que, muest que cuentes eh, un poquito lo que yo vengo diciendo en las salidas, ¿no? Eh, la seriedad y el profesionalismo con el que están trabajando en tu, en tu empresa desde que surgió todo esto de la pandemia, ¿no? Eh, nosotros sí. hablamos telefónicamente con la doctora Nelly Porra, que es tu directora médica. Eh, bueno, qué decir de Nelly, ¿no? Impecable. Pero bueno, contanos vos un poquito qué medidas tomaron, por qué las tomaron, desde cuándo. Eh, a medida que las noticias fueron a, teniendo alcance público, nosotros, este, eh, nosotros, este, bueno, implementamos protocolos asesorados por nación, asesorados por, eh, bueno, la gente también de, del estado municipal y sí, lo que hicimos fue eh, en realidad recortar todas las visitas, muy tempranamente, desde marzo, desde antes de, eh, antes de sí, la cuarentena, que que la tonta, cuarentena claro. eh, y bueno eso también dio como un shock a todas las familias no porque de repente no poder visitar a sus familiares o, o verse prohibidos el acceso a, a algo que nosotros si bien es una institución de puertas cerradas eh, ingresaban Bueno, teníamos horarios de visitas, los pacientes también, hay algunos que se manejaban solos, que entraban, que salían con la comunidad, eh, de repente se cerraron las puertas. Sure. Y, y bueno, esto nos causó, causó mucho impacto, aceptarlo, entender la gravedad de poder llevar extremadamente el protocolo, eh, y eh, también es como un aprendizaje para todo el personal y para sure. nosotros, no porque a medida que esto nos vamos adentrando a la pandemia y bueno, y le, si bien tenemos un plan a la curva, vamos viendo todas las noticias y todo lo que es capaz de suceder adentro de un geriátrico donde la población más vulnerable la tenemos nosotros claro. <ríe> ¡Qué es responsabilidad es total, que tenés! Total, total. <ríe> eh, eh, extremamos las medidas a usanza, ¿Qué, ¿qué significa esto? Bueno, creamos un sistema de doble circulación donde el personal ingresa eh, ...por otra puerta que habilitamos... En calle, en, ...a este lugar lo llamamos lugar sucio... ...donde dejan su vestimenta... Calle, sus zapatos, se lavan las manos... ...y agarran su bolsa y se ponen la... Eh, ...la vestimenta de trabajo... ...más un camisolín, una cofia... ...una máscara, cubrebotas... ...y de esa manera... ...ah, otra eh, opción fundamental es tomarse la temperatura... Y por supuesto que traen barbijo y lo anotamos. Eso nos da la tranquilidad de que el ingreso a la institución es un personal que clínicamente está estable. Eh, anotan su temperatura y bueno, una vez que está todo correcto, ya ingresan a trabajar. Este protocolo también, eh, como les decía, es como un aprendizaje eh, cotidiano, ¿no? Claro. Todos lo hacemos, todos lo hacemos. Bueno, se cortaron el ingreso también de los proveedores de los talleres, que eso también cambió la vida y la cotidianidad de los pacientes. Claro. Los pacientes tenían una rutina semanal con talleres, con actividades y que de ahora, de a poquito, las vamos, con esto de la cuarentena administrada, las vamos administrando. Así que en el día de ayer empezaron de nuevo a hacer la actividad física y fue una Ay, alegría... Están contentos, ¿no? Los Ay, abuelos. no, no, tengo <risa> videos, todo porque... No entendían nada, parecemos, viste, como astronautas con escafandras y que... Lo que pasa es que esto es muy dinámico, Marina. Esto, vos sabés que nosotros en Emergencia pinamar villa Hessel también tenemos protocolos. Claro. Y no te digo todos los días, pero van cambiando cotidianamente y la verdad que vos terminás de dar un, un, un protocolo y lo tenés que modificar alguna parte. Así que es, es, es complicado, no es fácil. Sí, claro. Nos vamos adaptando a lo que va sucediendo al día a día. Estamos atentos a las noticias, estudiando, atendiendo, observando. Eh, eh. También estamos por implementar un, un, una fase más de barreras que es con unos aspersores como para también poder sacar toda la, todo lo, alguna bacteria o virus que se traiga de la calle, eh, que son esta, estas cabinas que te. Sí. Que y y la estamos armando también como para tener una barrera bien, más. Muy bien. Todo, todo, todo nos parece poco, todo nos parece que, eh, que nos vamos anticipando a, a algo que no queremos que nos suceda, porque bueno, ya lo hemos visto en los medios, qué es lo que pasa, ¿no? Como es el aislamiento, eh, el grado de gravedad para estos pacientes que tienen enfermedades preexistentes y, y bueno, y, y sabemos lo que pasa con el virus. Marina, yo quiero preguntarte, ¿cómo es el estado de ánimo de, de los abuelos? Porque está bien, nosotros podemos entender el protocolo todo, la familia no los visita, eh, seguramente se comunicarán vía telefónica, pero ¿cómo ellos lo están viviendo? Eh, y bueno, ellos también se tienen, se adaptan a esta situación, ellos son muy vulnerables, ellos preguntan, eh, nosotros si armamos también las visitas por videollamadas, Ay, ¿no? las visitas a través de un vidrio, también se emocionan, nos emocionamos todos, ¿no? Me imagino. Y estamos deseando y esperando que esto de a poquito eh, pueda ir cediendo este, como para volver a encontrarnos en un abrazo, por, porque también no, nuestro contacto está limitado, si bien las asistentes son las que claro. preparan, asisten y, y atienden, eh, estamos todos limitados, ¿no? Nosotros somos de hacer festejos, de... De, de que viene la familia, de que comparten tardes comparten mañana, y bueno, todo eso está limitado. No, está, no lo estamos haciendo. Está suspendido, claro. claro. ¿Y, y ellos suspendido. tienen eh, acceso a la información, a noticieros? O claro, usted, claro, ¿sí? claro, claro. La mayoría escucha, hay muchos que escuchan radio, eh, miran la tele, tratamos igual que no esté todo el día las noticias porque también se asustan. Claro. ¿no? Eh, nosotros estamos asustados, y necesitamos contención, bueno, ellos mucho más, mucho más, ¿no? Comprender el alcance de lo... la situación, sí, yo estimo que sí, yo estimo que sí, me parece que sí, que en, en nada, sí, me tildaron de ser muy fría, muy. pero yo extremé las medidas en el primer momento, antes del 13 de marzo. O sea, prevenir es curar, claro. dice el dicho, ¿no? Claro. Y está muy bien, no está de más. Eh, yo creo que hoy, a 29 de abril, las familias, eh, familias han entendido eh, por qué vos hiciste esto tempranamente, y yo creo que hasta hoy debes tener el apoyo de todos, ¿no? Sí, absolutamente. Hay algo que me preocupa mucho, Emiliano, y creo que se está llevando a cabo en muchos geriátricos y residencias, que es la toma de test que, bueno, estamos esperando a ver que Nación, Provincia o algún centro de infectología pueda bajar información sobre qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, si tenemos que dividir el personal en dos etapas de sí, trabajo. Sí, si el personal lo puede hacer o tienen que mandar un personal externo, esto, esto es, es importante sí. lo que vos Por planteas. Por eso nos ¿eh? vamos adaptando y estamos expectantes. Eh, sí, si, eh, tengo presiones de la familia que donde necesitamos, Tomar los test, aunque sea un, semanalmente claro. eh, Para saber Si bien tomamos la temperatura Podemos medir el oxímetro en sangre eh, Nosotros necesitamos todas las medidas Y en este momento lo que nos estaría faltando Bueno, es la toma de test De, de COVID no que, Pero bueno, hay que ver Cuáles son las medidas que toma el gobierno ¿Y cómo, cómo gestionás Vos que eh, el tema de las muestras? que ¿Es un tema municipal, provincial Nacional? no, no, no no lo sé, yo sé que lo están haciendo en otros países, lo están haciendo en Uruguay lo están haciendo en Salta, en nuestra provincia eh, se hizo en un geriátrico en Buenos Aires también con el costo de, bueno de todos los familiares, pero bueno hoy en día con toda la situación tampoco lo podemos exigir, ¿no? O sea, no, sí. claro, seguro no, no, no, no, no sé. Pero bueno, sería una sería una, una decisión política y gubernamental poder hacerlo o poder tranquilizar a las familias no sabiendo que el personal que viene a asistir eh, está testeado. Pero bueno, por ahí sería en una próxima etapa o la estamos pensando anticipadamente para que se pueda llevar a cabo. Como todo, ¿no? Como vos te adelantaste, creo que, que está está bueno lo que traes y, y llevar esta inquietud a las autoridades, al secretario de Salud del Partido de Pinamar a ver qué nos... ¿Qué nos dice no al respecto? Porque aparte, bueno, es una de las únicas instituciones eh, de adultos mayores, ¿no? eh, que es la población de mayor riesgo que tiene frente a, a esta pandemia. Y bueno, aquí estamos, chicos, trabajando día a día eh, con mucho estrés, eh, más de lo habitual, eh, sí, con mucha sí, responsabilidad, sí. pero bueno. Bueno, yo sinceramente, Marina, eh, te, lo digo, te lo he dicho eh, por teléfono, pero te lo digo al aire. Eh, es para es un ejemplo a seguir y te felicito porque eso jerarquiza nuestra ciudad también. Sí, jerarquiza sí. nuestra ciudad, ¿sabes por qué? Porque se dan cuenta y ven que tenemos empresas serias en, en, en Pinamar. Entonces está buenísimo que gente que hace muchos años que vive acá, que está identificada con sí, la no, ciudad. Mira, yo soy pinamarense <risa> <risa> a rajatabla, ¿no? Por eso. Porque Pinamar <risa> está infectada en mi sangre. Por eso, pero está bueno... el resguardo sin casi 50 familias, este, sí. con toda esa responsabilidad. Sí. Sí. y, y eh, Familias digo porque el paciente es un, no es un paciente solo, es un grupo familiar. Sí, sí. Claro, total. En sí. realidad sí. se, eh, se, se eh, aloja eh, eh, no solamente el paciente, sino toda la familia, ¿no? Y claro. Sí. De cualquier manera lo que quiero resaltar es que sí. yo no estoy sola. Yo tengo un grupo humano que son todos los empleados que vienen, que se exponen, que los cuidan, que no faltan, que es un grupo humano, más el equipo médico y profesional, chicos, que estamos haciendo un trabajo doblemente humano, porque eh, los atendemos, los contenemos, contenemos a la familia, este, nos ponemos los uniformes, nos ponemos los camisolines, estamos... Que no falte nada acá. Eso es lo que a mí más me preocupa. Y, y el trabajo lo hacemos en equipo, lo hacemos entre todos. La doctora, es la única manera que funcione, trabajando en equipo y los resultados se ven, ¿eh? Sí, no, no. Si no, yo no, no, sola no podría. Y, y bueno, también la labor de la directora médica que no dejó de venir un día. Un día. nombrala la por Borres. favor. Sí, Nelly Porres que eh, aparte, bueno, de ser una doctora con muchísima trayectoria en Pinamar, eh, está atrás de cada uno de ellos, de las pacientes, les manda fotos a la familia, les pregunta, lo... sí, sí, sí, la verdad Feliz. que... Bueno, la, la familia del geriátrico, la verdad que te felicito, estás ahí en primera línea de, de esta pandemia, eh, okay. veo que la están remando con todo tu equipo, eh, no están solos, estamos todos en el mismo barco, los tenemos presentes desde la radio... Por eso me encanta haber hablado con vos y ojalá que más gente esté escuchando y que sepa que están nuestros abuelos, nuestros adultos mayores están bien cuidados. Bien cuidados, bien contenidos. Bueno, muchas gracias, chicos. Les bueno, Marina, te mandamos no, un beso, no, muchas no. gracias y mandale un saludo a mi vecina Nelly, ahí que <risa> le mando. vive cerquita de casa. Te mando un beso, gracias, Marina. Hasta luego. Muchas hasta gracias. Hasta luego. Bueno, interesante, ¿eh? y, sí, y muy interesante. importante esto, ¿no? De, de escuchar desde de ahí, de la fuente, de la dueña de este geriátrico como es Marina, eh, el cuidado de todo su equipo. Eh, la verdad me emocionó un poquito porque ver a los adultos mayores que ya están alejados de su casa y encima este este desapego, ¿no? Con, sí, claro. con sus familiares, no poder abrazarlos, no poder besarlos, mismo no, lo que los cuidan, como es, dijo ella, ¿no? Es durísimo, es durísimo, pero bueno... Eh... Eh, de a poquito y con todos los cuidados Se va a poder volver a... Viste, ya comentó lo de la videollamada sí, hacen está todo bueno, para que estén bien bueno. Y yo te digo que es para para aplaudir no Porque, viste, reitero, soy reiterativo Lo que pasó en Buenos Aires Por esto de subestimar al, al abuelo Por subestimar el, la, la institución No, acá no va a pasar nada No, ¿qué van a comprar ah, los claro. camisolines? No, barbijo, no Bueno, mira Así y la verdad está. que, bueno, la, como yo te decía al aire otras en otras oportunidades, las familias tienen que entender que esto para bien de ellos y de los abuelos. Tal cual. Y vamos a cerrar esta nota diciéndole a todos nuestros adultos mayores de, de, de la zona que los queremos mucho, que queremos que se cuiden que ya todo esto va a pasar y que el abrazo está llegando más pronto de lo que pensamos. Sí, totalmente, totalmente, Cari. Seguimos en la tarde de la radio, ya venimos.